Bueno, tenemos que felicitar a Maya Richa porque lleva una revista, un magazine que incluso durante la pandemia han estado trabajando y además con mucho éxito y llevan una trayectoria creo que son 30 años si no me equivoco pero son muchísimos y además de aquí de Marbella que ya lo había hecho ya de Marbella total, ya soy andaluce, más que extranjero ¿no? Bueno, enhorabuena en primer lugar los dos. Muchas quería, gracias. Dos. Y bueno, cuéntame un poquito cómo nació el magazine, cómo fue introducirlo aquí en la Costa del Sol ¿Cómo, cómo Sí, es aquí? un medio de comunicación que se fundó en eh, octubre del 92 con lo cual acabamos de cumplir 30 años y eh, fue una editora sueca que empezó con un periódico y también haciéndose cargo del programa sueco en Onda Cero Marbella, tenían radio y prensa y eh, al cabo de un año yo entré trabajando con ellos y acabé haciéndome con el negocio, lo llevo junto con mi hermano Richard. 30 años son muchos años y habéis pasado por épocas más buenas, épocas más malas, como ha sido por ejemplo la pandemia, pero vosotros os habéis reinventado y habéis sido muy exitosos, ¿no? Con vuestras mmm, propuestas que habéis dado a la gente, también para ayudar, ¿no? ¿Cómo ha sido esta etapa? Sí, la pandemia fue todo un reto para nosotros y a diferencia de la mayoría de las empresas que se vieron obligados, obligados a reducir eh, su, su trabajo nosotros. Lo, lo multiplicamos porque había tanta demanda de información, muchos eh, suecos y nórdicos que se quedaron aquí atrapados en, en, la, en el confinamiento y entonces estuvimos informando día y noche y tuvimos que contratar a gente también, fundamos una suscripción eh, diaria de una newsletter, un servicio nuevo que, que aún ahora mantenemos y que ha sido muy apreciado. Y hoy por hoy, eh, después de pasar la pandemia y tal, habías aumentado contenido, la habías enfocado también más hacia turismo, ¿cómo lo habías enfocado a lo que es el contenido de la revista? Nos vamos adaptando todo el tiempo a, a los tiempos y a la demanda que hay. Evidentemente, la pandemia, pues, eh, el enfoque estuvo completamente en, en la situación, las restricciones y todo lo demás, pero lo que normalmente hacemos en general es informar de lo que ocurre en España, en la Costa del Sol, y eh, promocionar este, esta zona tan fantástica que cada vez más atrae a nórdicos que vienen aquí para, para vivir. cada cuánto tiempo sale la revista? Tenemos eh, en la revista en papel, ahora es trimestral, solía ser mensual, eh, porque ahora enfocamos más en los, medio, en los medios digitales, entonces tenemos newsletter diaria y tenemos una página web que también actualizamos varias veces al día. ¿Dónde podemos encontrar la revista? Eh, se encuentra a lo largo de toda la Costa del Sol, en unos 250 puntos, en oficinas de turismo, en comercios, etc., y eh, bueno, la página web sitjusten.es es ahí eh, se puede encontrar, también tenemos información en castellano Bueno, adelántame cuál es la próxima edición y que no nos podemos perder y tenemos que conseguir esa revista sea como sea Sí, sale el 6 de marzo y eh, entre otras cosas tenemos eh, eh, consejos para hacer senderismo presentamos distintas rutas por Andalucía y la última edición también tuvo mucha repercusión porque ahí presentamos el Sueco del Año que es un galardón que, también que entregamos desde hace 31 años, al, el Sueco de la Costa, eh, del año en la costa del sol a una persona que hace algo significativo y este año, bueno, el, 20, el 2022 fue a un empresario que eh, ha fundado una finca en Carratraca, donde ahora está produciendo aguacates y eh, aceite de oliva y todo y se ha vuelto muy popular. en muchos suecos que han descubierto el interior también. ¿En qué idioma está? Es en sueco, pero... Eh, por la proximidad de la, los idiomas tenemos muchos lectores también noruegos también, eh, finlandeses de habla sueca y también daneses. Vamos a hablar de las redes sociales porque sí que estamos viendo que el papel en parche está mm -hmm. perdiendo un poco ¿no? y está más enfocado hoy la de las redes. ¿no? ¿Cómo lleva ahí este como te digo nos vamos adaptando todo el tiempo y también tenemos un canal de vídeo en youtube que ha cumplido 10 años y ahí también igual que vosotros pues hacemos entrevistas y estamos todo el tiempo fuera y, y cubriendo lo que ocurre eh, cada vez se presentan nuevas posibilidades gracias a, a los nuevos eh, las nuevas tecnologías bueno, pero ahora, vamos a ver si la página donde nos podemos eh, ver también. ¿Dónde? Sí, el, el, la empresa se llama Sydkusten, que significa la costa sur en sueco y nuestra página web es shitkusten.es Así, así, así. Bueno, pues, enhorabuena, felicidades por esos 30, que sean 30 más y mucho más que lo veamos nosotros. Felicidades por vuestro trabajo. Gracias.